Óyeme, tus primeros zapatos de Louis Vuitton, ya tú puedes saber que tus primeros zapatos fueron unos zapatos de Louis Vuitton Tu vida entera ya va a ser de Louis Vuitton, porque ya tuviste tus primeros pasos con Louis Vuitton ¡Tarán! Te traigo tu paquete de Louis Vuitton ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, en el video de hoy Les cuento que Luis Ditón Sacó una línea Completa para infantes Para bebés, y adivina quién la compró ¡Tarán! No es para ti bebesote, ay Dios mío Miren, este muñeco que ustedes ven aquí Nosotros le pusimos el muñeco próspero porque ustedes saben que él me da mucha suerte Pero en verdad, él era de mi abuela Y de mi abuela pasó a mi mamá Y de mi mamá a mi tía Y de mi tía para mí Miren, mi tía quería ser doctora Le hizo una cirugía craneal aquí al muñeco Se pueden ver todavía los hilos También, el niño es como el niño lo solcita. Le hizo un hueco aquí porque ella le quería dar comida al muñeco, pero este muñeco yo le tengo muchísimo cariño, aunque ustedes lo ven así como con unas facciones asiáticas porque mi tía le sacó los ojos también y después que le sacó los ojos pues lo pintaron más o menos para que embarajara un poco pero este muñeco yo le tengo tanto cariño yo lo tengo hace años y yo lo voy cambiando de ropa pero la razón por la que me estuve comprando toda la colección de bebé de Louis Vuitton es porque quería mostrárselas y ustedes saben que en mi casa hay muchos niñitos, muchos primitos, muchos sobrinitos así que todos vienen vestidos de Louis Vuitton y que comience el primer artículo el caso es que la colección la estrenaron en marzo, en marzo 3 yo creo que ya se podía comprar, pero en marzo 14 es cuando hacen el anuncio en Louis Vuitton, en la página inicial. Vamos a empezar por la maruguita, déjenme decirles que no solamente Louis Vuitton estuvo haciendo todo esto que es ropitas y zapaticos y cositas así como es normalmente icónico la casa de Louis Vuitton, pero también estuvo haciendo este tipo de juguete que son un poquitico como de nostalgia y miren qué linda está esta maruguita, Ay, no, y dice por aquí, lo pueden leer Dice Louis Vuitton Es de plata Y tiene las flores insignias de la marca A mí esto me pareció demasiado divino Y como un regalito está demasiado, demasiado hermoso Es una cosa que pueden pasar así como de generación en generación Yo soy mucho de guardar las cosas viejas para muestra, un botón, y miren esto que está por acá, que también lo estuvieron sacando, por aquí pueden ver, fue hecho en Italia, ay esto me funciona como un espejo también, y esto es para guardar también con las florecitas de Louis Vuitton, y esto es para guardar mis amores, los dientecitos, los pelitos, hay gente que guarda hasta el ombligo seco, a mí se me da un poco de... pero bueno, también se puede guardar aquí, y también me parece un regalo hermosísimo, hermosísimo, muchas veces siempre pensamos en regalarle como un juguete a un niño, o una ropita, y el juguete lo dejan botado, la ropita se le queda Pero este tipo de cosas sí me gusta muchísimo Y miren este vasito Este vasito a mí me parece lindo hasta para la gente mayor Yo puedo, yo creo que me voy a quedar con este vasito yo Porque aquí yo puedo tomar mi té de manzana, sí Miren qué cosa tan bonita Ay no Esto me encanta, me encanta, me encanta, de verdad que sí Y por aquí igual Louis Vuitton Paris, Made in Italy Todo de plata y bueno, vamos a empezar con El primer bolso que está Por acá, este bolso yo imagino Que es como para poner los pomos, los tetes Y las cosas así, este tipo De bolso de bebé, Louis Vuitton Yo sí sé que tuvo una cartera esta de un maternity bag, creo que se llama Un diaper bag, una maleta O una cartera de, de pañales Una pañalera, pero esta cartera Mis amores, tuvo muchísimos problemas Y la tuvieron que sacar de mitad porque se estaba como que Descamando, de hecho no es la primera vez Que le pasa a Louis Vuitton, Louis Vuitton también tuvo que hacer un recall de varias carteras porque la goma que se estuvo utilizando, sobre todo en las Neverfull y en algunas otras carteras, se estaba derritiendo. Yo pasé por eso, pero Louis Vuitton no tuvo ningún tipo de problema y me lo cambió y me dieron cosas nuevas. Así que estoy muy emocionada que vuelvan a sacar unas bolsitas así. Y viene en Machi Machi con este osito. Y ustedes saben que yo colecciono todos los ositos y todos los muñequitos de Louis Vuitton. Yo tengo el perrito, tengo el pingüino. Tengo el osito, tengo una Vivian peluche también y tengo varias Vivian así en madera, como una que está en una moto, tengo una que se va de viaje, tengo otra que está normal, tengo otra que son unos novios, o sea, todos estos muñecos a mí me encantan y sobre todo para decorar entre mis carteras, yo creo que se ven súper cool y así no es como que cartera, cartera, cartera. Miren qué bonito como estuvieron todavía ligando el stitching amarillo va en combinación con el stitching de la bolsita y hablando del stitching, a ver mi vida échate para acá miren qué hermosa esta maleta se cierra y se sale <risa> Es la maletica La primera maletica De un bebé Aquí pueden llevarle Todas sus cositas Como son su ropita, sus ropitas Sus comitos Yo por mí Lo llevaría también Como para poner mis panties Mis cositas así Más privadas Mis racieres Miren Tiene un zipper Buenísimo por acá Y aquí está El tag también Ay qué bueno Y el tag también Tiene el amarillito A mí me pareció Divinísima Divinísima Para como un weekend bag un, Una maleta de esta De fines de semana Que te puedas ir por ahí con lo esencial, ¿no? Un traje de baño, un vestidito, una cosita. Esto está demasiado, demasiado divino. Y vamos para las ropita y los zapaticos. Díganme algo de estos zapatos. Los tienen también en rosado, pero bueno, aquí estuvimos comprando el blanco porque esto es lo mismo, se va a poner una niña que un niño, no importa. Al primer regalo que tengamos que hacer, ¡tarán! Te tengo un par de zapatos Louis Vuitton. Óyeme, tus primeros zapatos Louis Vuitton, ya tú puedes saber que tus primeros zapatos fueron unos zapatos Louis Vuitton. Tu vida entera ya va a ser de Louis Vuitton porque ya tuviste tus primeros pasos con Louis Vuitton. Y también tenemos estas mediecitas boticas en rosada y en azulito. Miren los otros colores aquí. Es blanco como color huesito y este color cremita grisazo así. A mí me encantaron también cuando las vi y dije, ¿sabes qué? Tremendo regalo. Y están tan, pero tan suavecitos. Yo quisiera como ponérmelo. Quizá le enganche dos a... ¡Ay! ¿verdad? A ver cómo te quedan a ti estos zapatos. Déjame ponerte estos a ver a ti. Mira, así no se va a ver tan feo. No es lo mismo que te saca este muñeco a las 3 de la mañana así que vestido vestido Louis Vuitton. Es lo mismo. Quedan súper, súper bonitos. Es como si fuera un zapatico, pero no. Es una mediecita botica a la misma vez. Seguimos con la colección de Louis Vuitton. Cuando les digo que compramos todo, compramos todo. Por aquí están estos que son así como si fueran tejiditos. Miren, ah y les digo también la colección viene desde recién nacido hasta 12 meses Miren qué bonito está este Este es como color ivory también y con el amarillito Yo creo que el amarillito es como la insignia de, de esta colección de bebés y también lo tienen en grisecito Este me encantó muchísimo Tienen los logos de Louis Vuitton por todos lados en un color cremita O sea, tú se lo regalas a alguien Y esto es una cosita que después esa persona la puede utilizar en el futuro Para su propio bebé, para regalárselo a un sobrino Está demasiado, demasiado cookie Ay, miren, esto se me olvidaba Este que está por acá es parecido al que les mostré anteriormente Pero este trae... Todos los botoncitos estos aquí Y también trae esta cosita Y esto se lo pudieras combinar también Junto con este que está por acá esto es como un gorrito pero también te tapa las orejitas El nivel de detalle, miren esto con el logo de Louis Vuitton también por aquí Ya Dior hacía bebé, ya Fendi hacía bebé, Gucci hacía bebé Y de verdad que nos faltaba, nos faltaba que, que viniera lo que era Louis Vuitton con esta marca Estos son como unos guansi, este lo estuvimos comprando en tres meses Miren qué bonito con su cuellito Y también tiene el mismo colorcito beisito este como el de la botica tiene el bolsillito, este está muy bonito. Este es como un verdecito agua azul, este lo cogimos en tres meses. Este tiene todos los colores, igual sigue manteniendo como que esto. Y como pueden ver, miren, algunos tienen paticas y otros sin patica. De verdad que la colección está súper, súper completa. Miren qué bonito está este con las eléctricas en rosado. Esto es como si fuera un abriguito. Yo no sé cuánto los niños usan abriguitos, pero a mí me pareció súper tierno también Va con el otro que les estuve enseñando y este lo hicieron en el color grisecito Miren el grisecito también, también está en rosadito, aquí está el rosadito Y los dos tienen como, no sé si se pueden ver, pero es una textura como de cuadritos con rombos Está muy graciosa este mismo, con los botoncitos así, lo hicieron, pero con los botoncitos así como si fueran diagonales. Mírenlos aquí. Entonces, tienes como que una variedad de cómo quisieras utilizar los, eh, los botones. Y aquí está el rosadito. Por acá tengo este, el azulito, que se me olvidó mostrárselos con los otros. Mírenlo ahí, qué bonito. Ahora, mírenlo con el bolsillito aquí abajo. Ay, no. Es como para que tú puedas escoger. Tienes como que tres tipos para poder escoger. Este como si fuera más tejidito y este como si fuera así cashmere más bien. Ay, qué bonito. Me encanta que hayan opciones, eso me encanta. Por acá están obviamente los pantalones Porque lo vas a mandar al niño para la calle Así con el abrigo nada más El elástico está súper bueno A mí la tela me encanta Yo sé que el algodón Sobre todo el algodón peruano Es súper bueno para los niños Así que este material se ve muy pero que muy rico Por acá tenemos este abriguito Este es bien Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Con todas sus florecitas y todo Miren este Miren este también de cashmere rosado Ay no, esto está lindo, lindo, lindo Ah miren, aquí está el pantaloncito de este señorito que está por acá Con su bolsillito Casi que nos llevamos la tienda El bebitón completa de bebé Y miren este vestido Este vestido ¿En qué sal es esto? 12 meses Pero este vestido lo tienen en 3 meses En 6 meses En 9 meses Este vestido está tan pero tan tierno Tan bonito Y miren este pantaloncito que va con este que está por acá Que ustedes vieron ya Aunque bueno yo Yo lo pudiera combinar con varios Yo lo combinaría con varios Miren qué bonito está esto A ver ¡Ah! Miren estos zapatos Que se me habían olvidado Son como unas boticas de enfermera Ay no Miren esto Con el lojito nuevo Por acá tenemos estos dos abrigos Yo creo que los abrigos son idénticos Déjame estar segura Para no estar hablando disparate yo Uno en gris y uno en beige Y estos también los vas a encontrar en diferentes sizes Este tiene como que el mismo material de una chaqueta que yo tengo de Louis Vuitton de, de invierno Es súper rica, esta lana es divina, divina, divina Y miren, es como reversible también Ay, qué bonito, Dios mío El nivel de detalle que tuvo Louis Vuitton Se demoró, se demoró, pero valió la pena Valió totalmente la pena Ay, yo lo puse reversible también, miren no se le ve ni la costura ni nada. Me encantó, me encantó. Vamos a empezar a guardar esto para acá. Ay, pero antes de cerrar esta caja, déjenme mostrarle cómo venía la presentación. Miren, estuvieron utilizando los mismos colores que vimos en toda la ropa. Fueron el beisito, el rosado, el amarillo Que les digo, para mí es el color insignia De esta colaboración infante De Louis Vuitton, y el azulito Y entonces venía también Con el moñito, yo no quise botar nada De esto, con el moñito también Y hasta con el globito, porque El globito lo estuvieron utilizando en este video Que yo les dije, que voy a ver si los pongo Que estén en mute, no sé cómo se los voy a enganchar Pero si no, ustedes van y lo ven en Louis Vuitton Lo tenían, mis amores, estos globitos Lo pusieron en todos, en todos lados De la presentación porque querían como que regresar a uno de nuevo a, a lo que era tu infancia no entonces cuando uno es un niño uno siempre juega con globo con trencitos con caballitos con las maruguitas y bueno todo eso lo estuvieron representando en este comercial que hicieron para poder presentar la colección yo voy más o menos a poner las cosas por aquí porque todavía no se acaba esto nos falta otra parte, vamos a empezar con esto que está por aquí, que está tan pero tan lindo, para qué serán estos dos agujeros, esto yo creo que va en el coche, Señor no está perdido, uno compra las cosa para regalar y después uno ni sabe, ay Dios mío, bueno yo sé que el bebé va como que aquí adentro, a ver déjame meter a bebé ¿De ahí, ay muñeco próspero, a ver cómo tú irías aquí hijo, creo que tienes que meter las manitos también, ¡Tarán! te tengo tu paquete Louis Vuitton, bueno, esto también lo estuvo sacando Louis Vuitton y también lo compramos Quédate por aquí Como pueden ver, hemos dejado todo con sus etiquetas y todo Para cuando sean regalados Este que está por acá es el mismo trajecito Nosotros lo compramos en diferentes sizes Este es de tres meses Y miren las mediecitas jeta. Ay no y los guantecitos para sus manitos Entonces miren, las guantecitos son como juntos Como para que no se te pierda Esta sabanita es como para hacer al niño así un burrito Porque es como un poquito también elástica Esta me gustó muchísimo, muchísimo Y la tengo en otros colores, espérense Para que la vean, qué bonita Mírenla, en azulita también! ¡Ay no! Bueno, creo que me voy a estar quedando con esta que está por acá Que es como estas que nosotros, miren, todos lo dejamos con nuestras etiquetas Pero bueno, se la voy a quitar porque esta me la voy a quedar yo Esta me gustó mucho Así que mami, yo no sé si esto lo pagaste tú o lo pagué yo Pero esta me la voy a quedar Miren qué belleza frazada está Esto para yo taparme cuando yo esté viendo películas está genial Genial, o para cuando me vaya de viaje en el avión o en el barco todo, todo, todo me gustó muchísimo. Y como yo les dije, sí está un poquito caro, pero creo que es una cosa que pudieran dejar como herencia, como algo emotivo, como algo de la familia. Siempre es bonito mantener como un símbolo, ¿no? En toda la familia hay personas que se dejan un rosario, personas que dejan, no sé, la maruguita, el peinecito con el que peinan al bebé. Todas estas cosas siempre son bonitas. Y bueno, de la marca Louis Vuitton, yo creo que serían un chingo más bonito. <risa> Pero bueno, cada uno se ajusta a su bolsillo y a lo que puede. Y en esta casa nos hemos ajustado para comprarlo todo. Lo único que nos faltó fue, si no mal recuerdo, es el trunk. Porque también viene un trunk. Les voy a estar poniendo la foto para que los niños guarden como que su ropita. Y también guarden estas cositas de recuerdo. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Que me dejen ahí abajo en los comentarios qué otro tipo de video quieren ver aquí en el canal. ¿Qué les gustaría? ¿Qué colección quieren que yo compre? Que ustedes saben que yo me sacrifico por ustedes y la compro. Les mando un beso inmenso, inmenso inmenso y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado